Amor mm. Amor ¿Qué? ¿No quieres que... que Empecemos a grabar videos para YouTube Y los subamos a un canal y eso, ahora. Mm. ¿Ahora? Sí mm. Bueno Andamos con la cámara Debería. la aparición de Amor, ¿todavía no te levantaste? Amor, levántate. Ahí voy <ríe> Hola. ¡Hola! Hace exactamente una semana cumplimos nuestro primer aniversario como pareja y decidimos empezar a hacer videos para Youtube Así que bueno, vamos a estar creando contenido para ustedes y en lo que podrán encontrar de todas las cosas que nos interesan a nosotros como reflexiones compartiendo nuestra manera de pensar, distintas perspectivas sobre posibles estilos de vida video, fotografía, edición de video y de edición de fotografía porque... <risa> viajes, que hicimos que hacemos y que vamos a hacer les vamos a enseñar a planificar un flujo de trabajo que les sirva eh, para comenzar su propio negocio así como lo hicimos nosotros híjole pero mira esa remera también haremos videos visitando lugares de comida y comparándolos entre sí. Muchas oeas. Yo soy Aldana. Y yo soy León. Y juntos somos... Dos Guerreros. Eh... ¿Listo? ¿Ya está? Bueno. ¿Eh? ¿Ya está? ¿Listo? ¡Mentira! Es muy corto este video, así que decidimos grabar durante nuestro aniversario todo lo que hicimos en el día y eso es lo que van a ver ahora. Show. Ah, no, esperen. Y eh, antes de que se vayan, si les interesa algo de todo lo que vamos a estar hablando, de todos los contenido que vamos a estar creando, se suscriben. Y lo vemos en la próxima. Lo vemos. Chao. Chao. Se sí. <risa> cagó la wea. ¡Ah! <risa> ¡Hola! Estamos grabando nuestro primer vlog. Porque hoy cumplimos un año. Y tenemos muchos planes y vamos a, vamos a ir todos con nosotros. Yo recién me levanto y se supone que ella también... Nada, no, yo le avisé que me iba a levantar a las 10. Se tenía que levantar conmigo y, y estar todos así. No, yo me, ya me corto el pelo. Y todo. Así que bueno, vamos a hacer una rutina de aniversario. Vamos a hacer muchas pelotudeces Y vamos a vloguear mientras. Y sacar foticos. Bueno, acá estamos después de arreglarnos. Agáchate. Más. Incluso creo que yo estoy muy. Buena. Miren mi maquillaje. Miren mi no maquillaje. Es que yo no me sé delinear, entonces me costó mucho. Y bueno, después hay que peinarlo a él. Yeah. ¿Y ahora? ¿Ahora qué vamos a comer? Vamos a comer rico en un lugar que se llama La Mora, La Mora. Como unos gordos. Y hacen carne rica con salsas. Me encanta. No me gusta este clip. por qué? Está muy.. Así vas a hacer en todo el No, España. pero deberíamos hacerlo otro. Me había peinado. Y cuando le puse el casco, me despeiné. Así que ahora con la ayuda de los espejos me voy a peinar. Saca los lentes y sin no los lentes no veo nada. Llegamos a la mora y vamos a comer. Yo me pedí una colita de cuadril y León se pidió un matambre a la pizza. ¿no? ¿A la, moda, la pizza? Con un huevo frito. Tiene huevo frito y puré y hueva y matambre. Y matambre. Y mata el hambre. ¿no? Y una levita. ¿no? Eh, bueno, eh, más de comida? Nos trajeron un aperitivo. ¿Qué es eso? Parece muy rico. Es como, una, es como una picadita Le voy a hacer probar el yogur helado, ¿tenés miedo? Sí ¿Te va a gustar? No ¿No te gusta el yogur? ¿Si ¿Sí te gusta el yogur? No ¿Si ¿Sí te gusta el yogur? Bueno <risa> Bueno, eso es todo, Esperemos, vamos a esperar la comida Bien yeah. <risa> Bueno, vamos a engordar juntos, así que... vemos <risa> Yo no me aguanté y ya comí Traje <risa> León a probar yogur helado y le pusimos gomitas, alfajor, galletas y. ¡Ah! La tortilla está. más galletas. Y se va a derretir así que vamos a comer. Exco, give it to you. Wait for you to get it on your own. Exco, deliver it to you. ¡Ahí está ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jaja! Bueno, a la de tres ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jaja! tres, sí. Uno, dos, tres. Hola. Hola.